Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. Chicas, les traigo un tema muy muy bueno que les va a ayudar porque es, les traigo 5 cosas que les van a, les van a ayudar a ser y sentirse y verse más femeninas. Ahora, ¿por qué quieren verse más femeninas? Porque cuando, mientras más femenina sea una mujer, más hombres atrae. Entonces, básicamente son 5 cosas, 5 detalles que tú puedes empezar a cambiar en este momento que te harán ver mucho más atractiva para el sexo opuesto eh, la feminidad es, es algo muy muy importante porque bueno evidentemente es biología natural simplemente cuando un hombre ve a una chica mientras más femenina la chica sea naturalmente se siente más atractivo más atraído a esa chica del mismo modo, una mujer cuando ve a un hombre, mientras más masculino se ve el hombre, la chica se ve más atraída a ese hombre, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo, es simple y sencillamente instinto. Entonces, vamos a empezar. Pero antes de empezar, me gustaría que todos, bueno, si estás viendo este video y no te has suscrito, que lo hicieras en este momento aquí arriba, solo dale clic en suscribir, dale clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando suba, Futuros videos sobre temas relacionados, eh, dale si al final del video algo te pareció interesante, te gustó, cualquier cosa dale un like y si no te gustó dale un dislike. Pero me gustaría que me comentaras qué es lo que no te gustó, alguna crítica, alguna sugerencia, algo que te gustaría que cambiara, etcétera. Vale y bueno eh, si el si crees que el video le puede servir a alguien, no dudes en compartirlo. No olvides seguirme en Instagram donde puedes ahí preguntarme cosas más personales y con mucho gusto trataré de responder. Vamos a empezar entonces. Ok, entonces cinco cosas que las mujeres pueden hacer en este momento para verse más femeninas bueno, el número uno el, antes de empezar, el orden no tiene realmente no es un orden de importancia ni es un orden de de menos a más o de más a menos es simplemente un orden aleatorio todos son importantes pero vaya que simplemente me gustó ponerlo en este orden, vale? número uno es la forma en la que te vistes ahora eh, hay muchas personas que les gusta vestirse de forma cómoda y a gusto Esto está súper bien, pantalones de vestilla, playeras y la, tal vez zapatos deportivos Muy bien, no pasa nada, pero incluso aunque te vistas así tan básico y tan casual Puedes hacerlo de forma femenina ¿eh? Simplemente juega con algunos accesorios que te puedas poner Mientras más femenina te, vea, te veas mucho mejor será. Evidentemente que eh, el estilo, el estilo de ropa que se ve más femenina implica usar eh, blusas, eh, faldas, vestidos y en fin eh, cosas delicadas que hacen que tu figura se vea más femenina, ¿vale? Eso está muy fácil. Yo sé que va a decir, ¡ay! Esta novio, sí, esta novio, pero muchas personas realmente no lo toman en cuenta. Ahora, el segundo punto es tu aroma, tu fragancia. Ahora, evidentemente, aquí entra la higiene. Es importante que uno se bañe. Y yo estoy seguro que todas las también en este video se bañan. Pero de repente agregar un poquito de perfume es bastante, bastante bueno. A mí me encanta cuando de repente veo a, no sé, me encuentro con mis amigas o con mi novia y la abrazo y soy capaz de oler esa fragancia, ese perfume que está usando y es un perfume dulce y entonces me encanta, me encanta. Realmente siempre se los digo, hueles muy bien, me encanta. Eh, es algo que atrae independientemente de que sea una amiga o no, es algo que te deja una buena impresión sobre esa persona. Entonces no duden en pues, usar las, uh, los perfumes que son bastante buenos y... En un video anteriormente comenté sobre las feromonas eh, que uno puede conseguir hoy en día. Esas feromonas básicamente lo que hacen es eh, de forma subconsciente entrar en el, en el, vaya, el sistema nervioso del, las, de la persona que lo huele y hacer que esa persona se siente atraída hacia ti. Las feromonas son simplemente... Eh, una especie de aroma que sale de nuestro cuerpo que hace que otras personas se sientan atraídas, otras personas del sexo opuesto. Entonces, recomendé en ese video que podían usar este tipo de productos eh, junto con su perfume, porque vaya, es, es una doble estrategia de poder atraer más a las personas, funciona tanto como para hombres como para mujeres. Entonces, jueguen con esas fragancias jueguen con su aroma, eso es bastante, bastante sensual, ¿vale? El número 3 este es mi favorito, mi favorito, el cabello. Honestamente, hay veces en las que yo voy caminando por la calle y así a lo lejos, a lo lejos, veo a una chica que trae un cabello largo, largo, largo, perfectamente peinado, cuidado, brilloso, sedoso, increíble y sin, sin siquiera ver su rostro, sin siquiera saber ver nada de ella más que su cabello tengo la curiosidad de acercarme a ella para, ver, para verla más de cerca y para ver si, si realmente es como me la imagino, ¿Por qué? porque en cuanto veo ese cabello así tan perfecto realmente pienso que pertenece a una cara de ángel o algo así, entonces cada vez que veo algo así me, trato de acercarme lo más que pueda y entonces ya la veo un poco más, si está guapa, si no está guapa, si algo me gusta o no y entonces si es así le hablo. Pero la verdad es que funciona muy bien, um, el cabello corto también funciona yo sé que para ustedes chicas es mucho más cómodo, pero la verdad es que a la mayoría de los hombres, a la mayoría de los hombres, no a todos, les gusta, nos gusta el cabello largo y cuidado. Eh es un símbolo es un símbolo de femenidad entonces vaya que no podemos evitarlo además de que uno se imagina muchas cosas con las que uno puede hacer en la cama cuando su chica nuestra chica tiene el cabello largo ¿no? si saben a lo que me refiero eh, pero realmente realmente si no tienen largo vaya no pasa nada no importa el largo que lo tengan corto mediano lo que sea cuídenlo eh, la idea es que se vea Cuidado, que se vea bonito, que se vea brilloso, que se vea realmente que cuidan de él Porque cuando se nota que ustedes cuidan, cuidan de su cabello Eso da una imagen, da una sensación, una señal de que se preocupan por cómo se ve Y de que se cuidan Y eso es muy, muy femenino ¿Vale? El número 4 Las uñas, chicas, las uñas Ajá Ahora, yo no digo que tengas que deben, las chicas deben tener súper largas uñas y súper pintadas y perfectamente arregladas. No, vaya, que se den muy bien cuando lo hacen. Pero yo sé que también he escuchado que tener uñas largas eh, es un poco no muy práctico para agarrar cosas, para hacer las tareas diarias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vaya, el simple hecho de que se las cuiden. Si no la quieren tener súper largas, no pasa nada. Si la quieren tener recortaditas, está bien, pero póngalas bonitas, las bonitas. Hagan las bonitas. Eh, de repente uno ve cada cosa que, híjole, que de repente ves las uñas de una chica y se ven peor que las de un hombre. Parece que la chica trabaja en construcción o algo así, con, eh, vaya con pellejitos y con uñas así sucias y eh, una cosa no muy agradable. Entonces, eviten eso. Eh, evidentemente las uñas largas, cuando se van al manicure y demás, se ven muy lindas Pero si no tienen tiempo, si no quieren, está bien Simplemente manténgalas limpias y, bueno, pues una pintadita de vez en cuando no les vendría mal eh, Y el número 5 también es algo muy similar eh, Pero creo yo que es uno de esas cositas, de esos detalles que a veces no se prestan atención Y que pueden ayudar bastante eh, los, los pies sobre todo si estás usando sandalias o zapatillas que son abiertas, chicas, los pies son importantes. Un pedicure de vez en cuando, eh, pintarse las uñas que queden molidas, está realmente muy muy bien. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, los pies se ensucian muy fácil y de repente con algún tipo de zapato pueden salir algunos callos, está bien, es normal, pero... Mientras más se cuiden, se pongan un poco de cremita Que no se vean resecos, que no se vean así como si fueran pies de hombre Eso va a hablar mucho, mucho de ustedes De hecho, esto es tan importante Que hay una especie de fetiche No es mi caso Pero hay una especie de fetiche En la que a muchos hombres les excita Y realmente les gusta mucho Simple y sencillamente ver los pies de las mujeres Solo verlos eso es como algo que les prende no es mi caso pero vaya que conozco y sé de muchos, eh, de muchas personas que tienen esta afición eh, y en lo personal a mí no es como que wow los pies las mujeres me fascinan o me, me excitan, no, no pero vaya que cuando estoy con mi pareja eh, de repente sí, como que tengo las ganas de avisar todo de ella y pues evidentemente que los pies no son, no son una excepción entonces eh, no me molesta para nada pues besarlos y más si los tiene limpios, si los tiene cuidados pues es un plus que realmente me dan ganas de recorrerla por completo entonces es algo que también podrían tomar en cuenta quizá les sirva quizás les no pero esas son 4 o 5 cosas que para eh, nos algunas son muy obvias otras uno no lo pensaría que son tan obvias, pero bueno, depende de cada quien simple y sencillamente creo yo, creo yo que son cinco cosas que ustedes podrían tomar en cuenta que les puede ayudar y que pueden sacar provecho de ellas inténtelas, inténtelas un día, arréglense las uñas de los pies, las uñas de las manos, el cabello vístanse bonitas, pónganse perfumito y me van a decir, me van a decir si no tienen más pretendientes que cualquier otro día normal ¿vale? y bueno eso es todo si algo les gustó me lo comentan, me lo mandan por instagram, lo que ustedes quieran, dejen los comentarios chicas cuáles son las cosas que a ustedes les gustan, esos detallitos que a ustedes les gustan los hombres eh, por ejemplo que usen perfume o que no usen perfume eh, les gusta más como el, el el odor masculino les gusta rasuraditos o no en fin ese tipo de detalles que también los hombres deben cuidar para verse más masculinos y más atractivos, ¿vale? Y bueno, con esto me despido. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, denle like, chao, chao, chao.